Yo no me he traído presentación, pero bueno, yo os voy contando. Eh, lo primero, muchas gracias eh, a Miguel Ángel, presidente de Ampios, por la, por la invitación. La verdad que, eh, que bueno, para mí es un honor estar aquí. Tengo mucho cariño a esta asociación, casi de los primeros, que siempre me acuerdo de, de los niños, ¿no?, de los míos y los suyos, vestidos de amarillo por la castellana, ¿no? Ahí luchando por los derechos de los productores. ¿no? Y, y, y bueno, yo quería agradecerle esa invitación, le tengo mucho cariño. Y bueno, pues eh, yo soy Romoles, soy el, el, el CEO de, de Soltec, eh, bueno, pues una, una multinacional ya, somos eh, empresa cotizada, casi, según cómo lo contemos, pero entre 1.500 y 3.000 trabajadores a nivel mundial en función de si nos pilla con más o menos obras por el mundo. Eh, precisamente acabo de llegar de, de Brasil, que hemos ido a inaugurar una planta de, un, de unos clientes que están hechos con nuestros seguidores solares. También tenemos dos plantas nuestras que suman 225 megavatios eh, con seguimiento solar. Y bueno, nosotros estamos, eh, somos también de Murcia, como Miguel Ángel, eh, casi vecinos somos. Y, y bueno, pues empezamos como una empresa integrada de energía solar allá por el año 2004, ¿no? con lo cual en aquella época estaba el famoso, bueno de hecho nosotros nos constituimos como sociedad el mismo día que se aprobó, el, el si no recuerdo mal, el 12 de marzo del 2004 con el 436, el famoso Real Decreto, con lo cual pues eh, luego pasamos por el 661 y todo esto, no empezamos haciendo nuestras propias plantas, eh, siempre hemos empezado con seguimiento solar, porque yo soy ingeniero, tengo vocación de... De, de, de máquina, ¿no? De, de, y bueno, pues empezamos con el seguimiento solar, empezamos haciendo las primeras plantas por aquella época, también, también en Murcia, en Molina, para ser más, más concreto, las primeras, en, en, en Caravaca. Y bueno, pues ahí fuimos cuando vimos cómo estaba la tecnología, pues imaginaos cómo estaba en 2004, pues, pues en, en pañales, ¿no? Entonces decidimos tener nuestro propio seguidor solar, eh, que en aquella época era un seguidor de dos ejes, el seguidor de dos ejes del el típico que ya conocéis muchos si sois de, de, de 661 o del 436, pues es lo que se instalaba casi siempre, ¿no? que era aquel que va siguiendo el sol en los dos ejes, en, el, en azimut y en elevación. ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque no, no había, lo que había pues no funcionaba bien, Hicíamos, hacíamos nuestras propias plantas, nuestros propios desarrollos, en fin, hemos sido monaguillos, bueno, como dicen por ahí, monaguillos antes que frailes. ¿no? Y ya cuando nos metimos más al tema de, eh, de fabricación, eh, después de eso, pues ya sabéis lo que pasó, no os tengo que contar lo que pasó el 28 de septiembre del 2008, pues que coger las maletas, eh, los que pudimos, otros eh, se tuvieron que quedar aquí y nosotros, pues, eh, seguimos trabajando en Italia. En Italia también, pues, llegó otro otro, otro recorte importante: hubo, se acabó el, el, el conto de energía, eh, tuvimos que saltar a Estados Unidos, eh, tuvimos que eh, también eh, luego a Chile, volvimos a España a las cubiertas. Eh, los amigos, aquellos de, ya sabéis quiénes son, la empresa esa eh, verde que dice, eh, pues escribió el real decreto a alguien ¿no? y pusieron el famoso impuesto al sol, que eso lo tengo clavado. Y como dicen, dicen algunos perdonan, otros perdonan y olvidan, y yo ni olvido ni perdono, porque eso no se hace en las noches sin dormir que hemos pasado, eh, con los recortes y luego con el impuesto al sol. O sea, no solamente nos mataban el pasado, sino nos mataban el presente y el futuro. Bueno, pues eso nos hizo, pues, como aquello que no, que no te mata, te hace más fuerte, pues nos hizo salir a, a Chile allá en el, en el 2013. Habíamos pasado en el año 2008 a una facturación de 100 millones de euros, eh, 150 empleados. Pues imaginaros eh, lo, lo bueno que fue el 2008 para nosotros. Y en el año 2013 estábamos apenas con 20 y tantos empleados, un ERE, y apenas 3 millones de euros de facturación de, de casi 100. ¿no? O sea, pues, eh, y bueno, pues al final, pues, de tanto trabajo en, en, en, en Chile, pues fuimos casi a la, a la desesperada. pues Coincidimos pues, con unos proyectos que finalmente acabó comprando en él cuando compró en Y Chile se dio la circunstancia que fue de los primeros países del mundo que tenían mucha radiación, como ya sabéis, en el desierto de Atacama, y unos precios de, de energía muy altos porque no tenían gas. Los argentinos habían peleado con ellos, no tenían gas no tenían mucho carbón, no tenían no tenían agua tampoco, por lo menos en el norte, y, y tuvieron que hacer las primeras eh, las primeras plantas a 100 euros, a 100 dólares, de aquella época a 100 dólares megavatio hora, que nos parece, ahora nos pasa hasta barato, ¿no? Pero claro, 100 dólares megavatio hora en aquella época era, era un precio buenísimo, y entonces empezaron a salir las cuentas. Y ahí estábamos nosotros ya pues, eh, moribundos, pero eh, pudimos casualmente el mismo proyecto que, que habíamos cotizado por cliente acabó vendiéndoselo a Enel Endesa y bueno, eso fue, digamos, resurgimos como la de Fénix a finales del 2013, principios del 2014. De ahí pasamos a Chile, pues casi que nos pasa lo mismo, montamos una fábrica y estuvimos mirando al techo pues casi un año y bueno, un competidor falló eh, y nos cayó casi 450 megas de fabricación en aquella época, ¿no? De ahí pues, hemos seguido otros países como Perú, eh, México después. En Estados Unidos no conseguimos tampoco funcionar bien porque tenemos muchas barreras de entrada. Eh, y bueno, pues ahí hemos seguido luchando, ¿no? Gracias a Latinoamérica y luego algún día, y siempre decíamos lo mismo, joder, algún día llegará el 2020, claro, eso cuando, ahora se ve fácil porque estamos ya casi al 23, pero cuando llegaban 14, el 15 hicimos algunos de desarrollos, eh, y aquello nada no más es que hacíamos pagar avales, ¿no? Porque, porque nunca llegaba el momento hasta que alguien, ¿no? Alguien llamó de Europa a, aquí a nuestros amigos Nadales, no me acuerdo cuál de los dos hermanos eran, pero, pero ni me quiero acordar... No, el que estaba de, de, de ministro, el otro no fue secretario de Estado, para, para la desgracia nuestra. Y, y se ve que le dijeron que tenía que sacar la famosa subasta, ¿no? aquella que fue en el 2017. ¿no? Y eso fue un poco la vuelta a España, pues volvimos a coger las maletas y poco a poco fuimos regresando muchos de nosotros a España y, y hasta aquí pues hemos, hemos seguido ¿no? y ahora pues este año pues acabaremos con una facturación por encima de los 500 millones de euros y bueno pues ya un poco también pasando el mal trago que hemos pasado todo no solamente nuestras empresas sino casi todas las empresas con esto del covid y, y los el incremento de costes de esta inflación también brutal que ha habido pero bueno ya un poco pasando ese ese mal trago pues parece que ahora pues es el momento de la solar por fin no ya lo era pero pero algunos se empeñó en que no lo fuera. Ahora pues todo se alinea y hay que, y hay que aprovechar el momento. Hablando ya un poco más de, de, de los seguidores solares, que es nuestra especialidad, que, son, que aparte, bueno, somos una empresa integrada, aparte de hacer nuestros propios proyectos, los construimos, también estamos vendiendo energía, hemos vuelto a ser eh, productores a pesar del escarmiento y el susto, eh, de alguna, a veces vamos con subastas, bien en España o bien fuera de España, y otras veces vamos con PPA, los famosos PPA estos acuerdos bilaterales de compra de energía, eh, pues que también, si estamos en un país con, con seguridad jurídica y un buen y una buena contraparte, pues también nos da seguridad. Y seguimos fabricando seguidores solares como hacíamos ya en el año 2007, ¿no? eh, que básicamente es una, una, una fuente de ingresos de, la, de, nuestras, eh, de nuestra empresa, que es lo que es Soltech, que Soltec Soltech Industrial, que es la que fabrica y la que, y la que instala. Luego tenemos la que, la que desarrolla y luego tenemos la que eh, tiene los activos, la que vende la energía. ¿no? Y ya veremos si un poco más adelante también tocamos algo de, de, de comercialización que también, nos, que también nos gusta. Es una empresa pues, pues integrada. El tema de seguidores, pues ahora lo que se está, lo que se está vendiendo son seguidores de un eje. Eh, el seguidor de un eje, sabéis que, que se mueve solamente de este oeste Cada vez son más pequeñitos. Yo cuando veo... Eh, los que vendíamos en el año 2007, ¿no? esos, esos pedazos de armatóster, ¿no? lo caros que eran y, y, y los que eran carísimos ¿no? y el acero que llevaban, ¿no? ahora prácticamente hemos reducido la misma expresión. ¿ya? Y bueno, pues la verdad que esos seguidores ahora pues tienen, eh, tienen muchas ventajas. yo está aquí mi compañero Miguel Ángel lo digo porque luego a lo mejor tengo que cortando que, que vengo de viaje o sea, cualquier pregunta que tengáis a, a Miguel Ángel Garrido, nuestro compañero de ventas de, de Solar Fighter, que es como llamamos eso Solar Fighter viene de la época de se nota, ¿no? por el nombre Solar Fighter viene de la época de, del impuesto al, al sol, ¿no? Eh, que hicimos un pequeño, es una historia un poco larga ¿no? pero bueno hicimos un pequeño seguidor doméstico para autoconsumo que se enchufaba con un, con un enchufe en el, el propio enchufe y llevaba un microinversor de 250W y hemos heredado el nombre por, por cariño, ¿no? porque hemos luchado tanto en este país y bueno, yo tenía unos cuantos en mi casa cuando me fui a vivir a Estados Unidos por miedo, porque ¿acordáis que decía que podían entrar hasta eh, ¿quién era la, la, la CNE? Pues entonces la CNE, ¿no? Podía entrar a tu casa y yo le decía a mis hijos al pequeño, yo digo, si llama un tío raro a la puerta, tiráis del cable. <risa> Bueno, pues así es como como eh, hicimos el Solar Fighter, ¿no? Que era un, un módulo con un microinversor y unos pequeños seguidores de 250 vatios. Eh, de aquel control electrónico, cuando, cuando estando allí en, en, en Chile, uno de nuestros ingenieros nos dijo, porque nos, nos decía a nuestro cliente, queremos seguidores que se adapten, que no se andan, porque antiguamente los de un eje eran multifila y se movían toda a la vez, ¿no? Y queremos algo que, que sea fila a fila. Eh, y bueno, y también otro proyecto que hicimos para la Instituto de Energía Solar con el Eduardo Lorenzo para Marruecos, nos pidió también un seguidor, o dos seguidores, dos, no uno, sino dos, pero que eran muy pequeñitos, de, de 8 o 10 kilómetros cada uno, eh, para un bombeo en Marruecos. Y entonces nos ocurrió la idea de coger, eh, que nunca nos arruinamos bastante, y gastábamos un montón de dinero. Imaginaros, en el, en el 2000, eso creo que es del 2012, el feite. imaginaros con el pleno impuesto al sol, eh, que eras casi, bueno, eras, eras un delincuente eres un delincuente por, por, por inyectar en tu en tu, en tu red interior pues imaginaos cuánto vendimos pues eh, cuatro que tenía yo en mi casa y cuatro amigos entre ellos ha amigo Jorge Morales que lo conocí por aquella época eh, porque otro otro convencido fíjate dónde está ahora no eh, otro convencido del autoconsumo y, y bueno, y al final dijimos, oye, pues si tengo la lectura de es este seguidor pequeñito, voy a lo mismo, pero un poco más grande, ¿no? Y fuimos el primer fabricante de seguidores monofila del, del mercado, incluso bueno, los número uno que son NextTracker, lo sacaron, el otro día me dediqué porque yo se, siempre se jactan a haber sido el primero, y luego me puse a mirar y digo, no, no, tengo documentación y puedo demostrar que fuimos nosotros, no fueron los americanos. Pero bueno, ahí es como hemos llegado a esto de los seguidores, Ahora tenemos un proyecto de generación distribuida, yo, como sabéis, como me gusta la solar, eh, lo hacemos plantas grandes, plantas pequeñas, plantas medianas, solar, sobre todo solar y fotovoltaica, ¿no? es lo que hemos hecho siempre. Eh, pero la generación distribuida, yo soy un, un firme convencido, ¿no? eh, de la generación distribuida, las plantitas estas pequeñas, que puede ser cualquier cosa, pues, eh, bueno, por supuesto el autoconsumo ¿no? pero oye, sobre el suelo por allá de suelo concreto pues de un mega para adelante 1, 5, 6, 3, 8 hasta 10 megavatios, que no, depende de cada país lo define con un tope, básicamente conectar en media tensión eh, bueno, pues eh, lo típico son 3-5 megas ¿no? eh, pues eso tiene mucha mucho potencial, mucho potencial porque estás muy cerca del consumo, porque puedes conectarte con, bajo, con bajos costes de, de interconexión, que lo hace ideal para para el community solar, como dicen los americanos, o las comunidades energéticas que se puede juntar varios vecinos y decir, oye, pues vamos a poner 3 megas entre los 50 o 100 vecinos que somos o 1000 o lo que sea, ¿no? Y, y yo creo, yo soy un firme convencido, en, en Brasil que vengo de allí eh, el año pasado hicieron, si no recuerdo mal, 12 gigavatios, 12, ¿eh? en Brasil, de fotovoltaica 4 en generación centralizada y 8 en generación distribuida, o sea, lo dobla fijaros cuál es el, el potencial que tiene ¿no? eh, pues estos eh, yo hemos hablado antes eh, nos ha comentado Miguel ¿no? las ventajas es que había entre fija y seguimiento yo se recomendaría en eh, plantas de un tamaño siempre y cuando haya suelo porque evidentemente si no hay, pues no hay pero eh, si hay suelo y hay suficiente espacio pues a partir de menos de un mega dos mega no haya el seguimiento porque necesita un mantenimiento necesita una un escada un control, etcétera pero a partir de, de 1 o 2 megas hacia arriba, sí que recomendaría seguimiento si hay suelo por muchas ventajas una es que produce hasta un 25% o típicamente 18-20% eh, más de energía sabéis que ha subido mucho el, el, otra vez el módulo, eh, eso, se, han, se han inflacionado bastante los costes es una manera de contenerlo, aunque también subió el acero, el acero se ha relajado algo y, el, y la ecuación sigue saliendo eh, a favor de los seguidores solares en la mayoría de los casos. Aproximadamente viene a incrementar lo que es el coste de inversión como un 10%, pero a cambio te da un 18, un 20 más de producción. Y además tiene la ventaja de que como lo que no tenemos es interconexión, ahora hablaremos de eso, eh, pues es una manera de meter más energía en la misma unidad de potencia. Es decir, si yo estoy limitado a 2 megas, pero tengo 2 megas que producen como 2,4. En cuanto a kilovatios hora ¿no? Esa es una de las ventajas Otra es que me da un abanico mayor de horas Porque cuando sale el sol, el primer rayito de sol Por la mañana en cuanto coge los 7-8 grados de elevación Y ya no se hacen sombra entre ellos Empiezan, bueno, de hecho se, se, se esquivan un poquito Para coger un poco el sol Ya empiezan a producir Una instalación, yo tengo por ejemplo en mi casa de autoconsumo Y a mí hasta que no está el sol bien alto Prácticamente no me da nada en Los seguidores solares sí te hacen lo que es la típica muela Es decir, bajan un poquito al mediodía sobre todo cuando la elevación es alta, pero a primera hora de la mañana suben vertical casi, no porque se ponen muy perpendiculares al sol. Entonces te permite también esas horas adicionales. ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? también te permite pues, bueno, pues, algunas estrategias en caso de que haya mucha tormenta, de ponerlo en una posición, ponerlo en otra, limpiarlo, etc. ¿no? Eso es pues eh, es importante tener en cuenta. Yo también, y esto ya, porque nosotros también hacemos, en algún caso, ¿no? hacemos también pequeños trabajos de de digamos de llave en mano para plantas de 4 o 5 megavatios aunque nuestras especialidad son los trackers pero yo recomiendo, incluso para las nuestras eh, para las plantas pequeñas inversores de, de String, ¿no? que también lo ha comentado antes eh, Miguel. El, inventor, el, el, el inversor pequeñito mucho, va a tener menos problemas. Si se rompe uno, pues lo meto en la caja y me lo mandan por, por Seul eh, o, por, o por lo que sea, ¿no? por, por mensajería. Un inversor grande depende del, del, del fabricante y como no venga a darte el mantenimiento o en avería, se te va pues, una parte muy importante de la planta. pensar que era, hay mucho inversores ahí los, los inverter station que nos llaman, ahí hasta de 4 megas, se te para uno y se te va la planta entera a cero. El otro pues es mucho más, eh, y además produce más porque tienen más puntos de búsqueda que se llama los MPT's, eh, si un string, pues, es, o sea una fila de, de módulos está sombreada pues las otras siguen funcionando bien, yo creo que son todas ventajas y es todo mucho más compacto y más fácil de mantener, que es algo que tenemos que... Eh, que tener el, el, los propios productores en, en, en cuenta. Yo sí yo recomendaría, hablando de las recomendaciones, es, bueno, pues que busquéis una buena ingeniería, porque siempre es importante un ingeniero de confianza, que también preguntéis a vuestra asociación de cabecera, como puede ser amplia, eh, porque hay mucha legislación, esto cambia todos los días, es que eh, nos vamos dos semanas de viaje y a la vuelta ya no sabemos por dónde vas, a nosotros. Por, porque esto es una locura, y lo que nos queda, ¿no? y lo que nos queda porque es... Eh, esto no, no, no va a parar por suerte, ¿no? Estamos, como digo yo, está, estamos escribiendo la historia de, de la revolución energética y se está escribiendo entre otros en este país, ¿no? Como es España, que somos de los países punteros en el mundo en esto. Yo creo que de tanto para los que nos han dado no hemos vuelto, no hemos vuelto expertos, expertos luchadores, ¿no? El tema de costes, pues para que hagáis una idea, también una planta han subido, han subido cuidado con... Eh, con los optimistas, ¿no? que, que hay muchos optimistas por ahí enterrados, eh, pues que han subido mucho los costes, los módulos han vuelto a remontar, eh, los costes de una planta de tamaño medio, es decir, 3, 4, 5 megas, pueden andar cerca ya si empiezas a meterlo todo, es decir, costes de, de avales, eh, arrendamientos, etcétera, etcétera, te puedes ir fácilmente al Eurovatio. ¿no? Como un número redondo, ¿eh? porque luego viene la interconexión, etc. ¿no? Entonces, haciendo un número redondo puede andar por ahí. Entonces, bueno, pues para que tenga una idea, el seguidor solar, pues más o menos viene a costar pues, 10, 12, 15, dependiendo de, del viento y de la, y, y digamos lo que es la, la configuración de la parcela. Y bueno, y los módulos, pues ya están, estaban cerca de 30, están bajando un poquito bajando un poquito entonces bueno pues aquel que, que tenga previsto algo que aguante que aguante porque el año que viene ya están dando bajadas ¿eh? Eh, no va a llegar a los, a los precios prepandemia pero sí que sí que se va, van a aguantar un poquito y esos céntimos pues se notan, ¿eh? se notan ¿no? y bueno eh, qué lecciones aprendidas pues las lecciones aprendidas es que yo creo que tenemos que seguir aquí el ejemplo de éxito es esta asociación, pues seguir demandando al ministerio que haga su trabajo, que lo nuestro no hemos hecho o lo estamos haciendo, eh, que mire también más por los pequeños porque las subastas se quedan desiertas o casi desiertas, es una vergüenza que estando la energía a 150 con truco, con 150 euros en megavatio hora, te pongan un, un, un, un, un precio de reserva de 60 y poco para las pequeñas y de 45 para las grandes, como decía el chiste tú no has venido a cazar ¿no? pues, pues le dijo el oso pero pero el, esto es lo mismo esta, esta subasta no la habéis sacado para dar potencia porque se si ha puesto un precio de reserva tan bajo ¿qué pasa aquí? otra demanda que habría que hacer es eh, ¿qué pasa con la, con la conexión para los pequeños? Porque tanto le cuesta reservar un tanto por ciento eh, yo hago plantas grandes pero también hago plantas pequeñas y si no, pues las hacéis vosotros. Es decir, lo que es bueno es bueno, ¿no? Y esto es lo que no puede ser que una planta de 400 megavatios deje seco toda la red de distribución. Es que tan difícil es entender eso. O Entonces, sea, eso hay que reclamarlo. Otra, pues lo hablamos antes. Eh, las ayudas, eso habría que prohibirlas, ya. O sea, cuando vengan las ayudas hay que tirárselas a la cara al funcionario español o, o de Bruselas, que les encanta también, son igual o más burócratas que los españoles, eh, que eso de las ayudas directas que la limosna ya pasó a la historia. Esto de, a ver, a ver tu expediente, venga, échalo aquí, ya veremos, ponte en cola dentro de un año y medio, te contesto, te oficio 27 veces, metas la justificación, metas no sé qué, te paso 7 inspecciones, ya veremos si te lo doy, me das una bala, a primer requerimiento, bueno, eso ya está pasado de moda. O sea, lo que hay que pedir son, si hay que hacer alguna ayuda, que la, por suerte no la necesitamos ya, pero para almacenamiento sí, y pronto para el hidrógeno también, hagan excepciones fiscales, como hacen los americanos, muy fácil, te lo vas a tu impuesto sobre la renta o al, o al impuesto sobre sociedades tanto en inversión, un tax credit como hacen allí, del 30% y se acabó, mira qué fácil y todas estas cosas son las que eh, otra que se me ocurre en Brasil por ejemplo por los créditos, ¿dónde está el ICO? el ICO está que es una un, otra herramienta que tiene el gobierno a su servicio no, hombre, no el ICO está para ayudar a las empresas y a las familias eh, den ustedes subvenciones ahora que está el tipo de interés subiendo y no va a haber creado una planta porque lo, el, el, el, la rentabilidad que por eso se ha quedado desierta si es que cuando metes en la hoja de cálculo los tipos de interés, los bancos te están viendo unos, unos, unos tipos muy altos nos salen los números otra vez y eso va al precio de la energía y eso va a encontrar el consumidor utilice tu el, el ICO y ponga unos precios eh, razonables de, de, digamos, de financiación para plantas solares, que no es para que no es para otra cosa, que es para energía verde, ¿no? Y bueno, yo es un poco la reflexión que quería hacer con, con vosotros y encantado de haber estado aquí. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, mi Ángel se queda ahí por si tenéis que pedirle algún presupuesto o lo que sea. Bueno, de acuerdo, muchas gracias.